Saludos, estimadas maestras y maestros. Desde el Instituto de Enseñanza de las Ciencias, INESI, les invitamos a la conferencia magistral sobre el impacto de la planificación docente en la calidad de la educación dominicana. A realizarse desde el jueves 18 hasta el viernes 26 de agosto en los salones de conferencia de su municipio y sector más cercano en el lugar y hora indicado en este panel informativo. Esta actividad es de sumo interés para nuestras maestras y maestros, así como para directores y técnicos del sector educación. Cada docente que asista a la conferencia recibirá un 20% de descuento en su programa de clase. Los medios de contacto en pantalla para solicitar más información. ¡Les esperamos!